El puente de Londres se va a caer, se va a caer, se va a caer. El puente de Londres se va a caer, mi bella dama. Construyelo con mucho hierro, mucho hierro, mucho hierro. Construyelo con mucho hierro, mi bella dama. El hierro se doblará y se romperá, se romperá El hierro se romperá, mi bella dama Construyelo con oro y plata, oro y plata, oro y plata Construyelo con oro y plata, mi bella dama